No sabes qué hacer Después de las clases Toda pereza El ordenador no te va a entretener Escucha lo que digo Una y otra vez Es por la mañana No sabes qué hacer Después las clases, toda pereza, el ordenador no te va a entretener, escucha lo que digo una y otra vez. SOS, sistemas en alarmas, preparado cada uno, coja ya sus armas, enfrente del rival, combate de mirada, estos combates desenvaina sus espadas, suena la música, empiezan los cambios, Creativo y de imaginación en el escenario, podríamos resolver más de tu cuestionario, pero mejor te dejamos con la piel en los labios. Haznos caso, una cosa es segura, no te aburrirás, tenemos actividades, para niños, chavales, de todas las edades aprenderás algo más de nuestra pequeña cultura. Somos esfuerzos, somos la fiesta, contentos, el cosplayo, ponte lo que tengas, aquí te esperamos con las puertas abiertas, esperamos que todos y todas ya vengan. Somos esfuerzos, somos la fiesta, contentos, el cosplayo, ponte lo que tengas, aquí te esperamos con las puertas abiertas, esperamos que todos y todas ya vengan. La gente lo grita, la gente lo habla, todos no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa, recuerda, jornadas juveniles de barajas. La gente lo grita, la gente lo habla, todos no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa, recuerda, jornadas juveniles de barajas. ¿Qué será tu primera sensación? Vas a conocer la verdadera diversión. Para ti solo tenemos una intención que te lo. Logra...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 I'm